Así como dice el título, Los Ángeles existen. Sí, sé que para muchos va a ser este hombre, este tipo que le está siempre. Y de alguna forma sé. Sí. Antes que nada, quiero aclarar que no voy a hablar de religión en este video. Lo principal es decir que Los Ángeles no están ligados a ninguna religión. Son entes completamente aparte. Es una idea que está en mi cabeza desde hace muchos años. La idea de es que Los Ángeles existen. Y es porque mi tía, que es angióloga, me explicó toda la parte de la teoría y toda la lógica detrás de este pensamiento y me convenció. Este video lo quería hacer hace mucho tiempo pero me decía no voy a llegar a decir a la gente, oiga los ángeles existen y créanme, sino que tenía que investigar y así fue. Llevo casi un mes buscando, investigando, leyendo, artículos científicos, entrevistas, documentales para que la gente pueda creer de la existencia de estos seres. Y lo que encontré es lo siguiente, encontré un estudio científico por unos matemáticos rusos que por medio de ciertas estadísticas llegaron a la conclusión de que el ángel de la guarda es real. ¿En qué se basa este estudio? Vieron todos los accidentes en trenes, aviones y barcos en un lazo de al menos 10 años en el que se dieron cuenta que durante estos accidentes la cantidad de viajeros era menor a un viaje no accidentado. En algunos casos se trataba porque los pasajeros llegaban tarde, porque se bajaba justo antes de, de que el vuelo, el tren o el barco saliera o pues simplemente que devolviera el billete De hecho, respecto a esto, devolución de billetes antes de la salida del vuelo es un 18% más alto que en vuelos no siniestrados Esto quiere decir que en los aviones, en los barcos y en los trenes que se accidentaron hubo un índice 18% más alto de cancelaciones de billetes que en viajes que no sufrieron accidentes. De hecho, el director de la investigación, Valery Isakov, llegó a una conclusión comparándolo con un estudio del estadounidense. James Stunton, en el que muestra como la ocupación de los trenes en promedio es del 76% mientras que en los trenes siniestrados la ocupación descendía a un 61% eso es demasiado alto y se dicen que esto se debe a que hay una presencia un ser que nos protege en todo momento y va a evitar que estemos en los lugares no apropiados cuando no es el momento de nuestra muerte. Por otro lado hay un documental que se llama Ciencia y Ángeles, en este documental van a presentar muchas situaciones de vida de muchas personas que estuvieron al borde de la muerte y que todas Ahora me como una presencia como un ser ajeno llega a salvarles. En el primero vamos a encontrar la historia de un hombre que estuvo en las torres gemelas En el cual un amigo de él lo llama para que salga del edificio Y en el momento en que él va El avión que impacta es su zona de trabajo Ahora, en el momento en el que estaba bajando las escaleras Se va a encontrar con que todo está en llamas Que no puede seguir bajando Después, el grupo con el que él iba y él Deciden volver a subir y quedan atrapados Entre la explosión de arriba y las llamas de abajo En el momento en el que estaba ya vencido Por el miedo, por el pánico, por la situación Y ya se había entregado a la muerte Él habla de cómo un ser como algo alguien llega y le dice, levántate y él dice que lo ayuda a levantarse, no que lo levanta sino que simplemente le ayuda a levantarse que lo ayuda a bajar y que lo hace básicamente atravesar las llamas. al final nunca le pasó nada grave dice que este ser, que esta persona que lo ayudó es lo que hace que esté vivo hoy de historias como esta, basa en lo que se conoce como el factor del tercer hombre, denominado así por John Gay, quien dice que a fin de cuentas es el mismo ángel de Nahuatl. basándose en esto, el neurocientífico suizo Olaf Black, descubrió lo que podría ser el interruptor del tercer hombre en el cerebro Resulta que en una experiencia con una mujer que tenía epilepsia, en la que estaba tratando de descubrir cuál era el centro del cerebro que generaba las convulsiones, encontrar un punto que al activarlo y desactivarlo, ella decía que cada vez que se estimulaba esta son del cerebro, ella al girar su cabeza veía algo, pero no era cualquier cosa, veía una presencia, veía un ser, es como ella lo describía. Con esa experiencia podríamos decir, ok, pero entonces es algo que nos se imaginaba? algo que estamos creando nosotros, que nuestro cerebro lo crea y puede que no sea real. Bueno, pero está que en este mismo documental está la historia de una mujer que casi muere ahogada durante una inmersión en una mujer azul, cuando perdió su cabo de guía. Y cuando estaba ya en los últimos minutos, cuando los hijos estaba agotando, ella ya estaba lista para morir, dice que escuchó una voz, que le dijo, no te amengas, Y en ese momento, esa voz lo que hizo fue tranquilizarla y darle esperanza, darle esa energía que necesitaba, ese impulso para buscar una última vez. Y en esa última búsqueda, vio una luz blanca reflejándose, lo cual era el cabo de guía. Lo que logró hacer que esta mujer se salvar. y después, pues, los científicos, queriendo entender un poco más esto, decidieron hacer un estudio con ella. Y le dieron a un laboratorio, todo situación controlada Le pusieron unos centros en el cerebro Y trataron de estimular de nuevo esta zona Del interruptor del tercer hombre Trataron de poner a esta mujer en un estado de estrés Similar al que vivió, pero bajo wow, situación controlada Esperando que se revelara Esta presencia, este ser Que ella dijo haber escuchado, pero vienen que No pasó, esto simplemente no pasó No pasó absolutamente nada, fue lo que se escribiría Como un resultado negativo Pero lo que fue negativo para la ciencia, fue positivo Para ella, porque le está diciendo que lo que ella vivió Si sí fue real, que realmente, o hay y ir más con ella en esa cueva, que al final de cuentas se su Y como esto, hay muchos ejemplos. De hecho, en nuestro día a día, yo sé que escuchamos que hay gente que dice, mira, tengo un accidente y una persona me sacó y nunca más volví a saber nada de ella, o que eh, me pasó tal cosa y una persona me ayudó. Y simplemente, lo que tiene todo esto en común los estudios de este documental, las historias que escuchamos en la calle, es que los ángeles están interviniendo en situaciones que es, vamos a morir, y tal vez sea nuestro momento de muerte, cuando lo necesitamos, cuando básicamente estamos relajados, y estamos pidiéndoles ayuda, y estamos dispuestos a Recibir. Y es que básicamente en la teoría que viene desde la angeología, dice que a los ángeles solo se les permite intervenir en nuestras vidas bajo dos ocasiones. La primera es que vayamos a morir y nos da el tiempo a nuestra muerte, y la segunda es que nosotros mismos se nos pidamos. Y es aquí cuando podemos encontrar un poco el enlace lo que es la sincronización. Si no sabes lo que es, vayan a ver el video que dice aquí arriba, les ver nace. Y es que básicamente cuando nosotros pedimos, cuando estamos abiertos a recibir, es cuando vamos a recibir esa ayuda, cuando vamos a recibir esas señales de vida. Básicamente los ángeles que están con nosotros son entes. Es que no sienten egoísmo No pecan, no tienen ese ego Que el ser humano tiene, y fueron que están dispuestos A ayudarnos, no importa lo que sea Y para recurrir a su ayuda simplemente Hay que pedírselos, hay que hablarles Y ya está, ellos están ahí para nosotros Y es que lo más interesante de este tema Es que sé que dije que no iba a hablar de religión Pero en este punto hay que hacerlo Y es que todas las religiones divinas en sus libros sagrados Contienen a los ángeles, todas hablan De los ángeles, incluso las religiones antiguas Como los griegos, ellos hablan De los ángeles, es por eso que adornan hacia de sus dioses con alas, lo que es por ejemplo Hermes para los griegos. Son mensajeros, en este caso Hermes era el dios mensajero y lo podemos asociar con el Ángel Gabriel que es el mensajero de Dios. Entonces, ¿no les parece que todas las religiones coinciden en ese punto de que los ángeles son reales? Porque nosotros cuestionamos de su existencia? Para mí, yo considero que es suficiente prueba para decir que sí son verdad. Y es que al final estos ángeles están como guías para nuestra vida, son guías para llevarnos por ese camino labrado que llamamos destino. Pero así mismo, van a decir algunos, listo, pero es que están libres de albedrío y sí, el libre albedrío existe. Y entonces cuando nos salimos de ese camino, de ese destino que tenemos y cogemos otro destino porque nuestro libre de vida no lo permite Estos ángeles están ahí, es para ayudarnos y para apoyarnos, no para hacernos cambiar de opinión Que es que la verdad, estoy seguro que muchos de ustedes me llamarán loco Pero es que prefiero ser un loco feliz a ser un normal y amargado y es que esta teoría de que los ángeles son reales Me genera una alegría increíble Porque básicamente es saber que no estoy solo Saber que tengo a alguien que siempre va a estar conmigo Que siempre me va a estar apoyando Y que va a estar detrás mío Pase lo que pase Que es un guía para mi vida Y es que los ángeles puede que no solamente sean entes que no vemos Pueden ser nuestros padres Pueden ser nuestros amigos Básicamente los ángeles son esos seres Son esas personas que nos están apoyando Y que nos van a ayudar Son todos aquellos que nos van a estar guiando por nuestra vida Son aquellos que nos van a salvar la vida Y bueno, si les gustó el video Espero que le den like, se suscriban, compartan y den un comentario. ¿Qué piensan? ¿Los ángeles son reales? ¿No son reales? ¿Y por qué lo piensan? Nos vemos en una próxima ocasión.